Hoy contamos con el número 9. Numerilla y Calculete juntan frutos de otoño de 9-9. Hola, Calculete, ¿sabes que estamos en otoño? Sí, claro. El otoño es la estación que viene después del verano. Y es cuando se cosechan las castañas, las granadas, las uvas, las avellanas... Los membrillos, los caquis, las nueces y las almendras. Las hojas de algunos árboles se cambian de color y se ponen amarillas. Después caen al suelo y parecen que el campo tiene una alfombra. Pero las ramas se quedan como desnudas. Los árboles se quedan sin hojas para que no se hielen de frío con el invierno. Al contrario que nosotros, que con la llegada de los fríos, nos abrigamos más. Numerilla, tengo una idea. Esta tarde podemos merendar frutos de otoño. ¡Vale! A ver qué frutos de otoño podemos conseguir. ¡Nos vemos en el parque! Vale. ¡Pues hasta la tarde! Hola, Numerilla. He encontrado en casa... Para merendar castañas, nueces y almendras. ¿Y tú? Pues yo me he traído avellanas, almendras y nueces. ¿Cuántas tendremos de cada clase? Vamos a contarlas. Parece que hay más nueces porque el montón es más grande. El montón de avellanas es el más pequeño. Pues tengo una idea. Vamos a colocarlas poniéndolas en fila para ver de cuál hay más. ¡Ya está! Creo que tenemos la misma cantidad de avellanas, de castañas, de almendras y de nueces. ¿Las contamos? Las avellanas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y otra más. Las castañas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... 8 y otra más las almendras una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y otra más las nueces una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y otra más todas tenemos el mismo número que es 8, ¿Y otra más? ¿Y otra más? ¿A quién podemos preguntarle con qué número se cuenta? Pues no sé, quizás aparezca Hipatia. ¡Hola, numerilla! ¡Hola, calculete! No creáis que me he olvidado de vosotros. Acabo de ver cómo contáis con las niñas y los niños que os ven todos estos frutos de otoño y me parece que lo hacéis fenomenal. Pero os falta aprender el número que sigue al 8, que es el 9. Este es el número 9. A ver, calculete, ¿sabes ya cuántas son 8 almendras y una más? Claro, son 9 almendras. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Numerilla, ¿cuántas nueces son 8 y otra más? ¡Son nueve nueces! ¡Chicas y chicos! ¡Vamos a contarlas! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve! Calculete, ¿cuántas son ocho avellanas y otra más? Son nueve avellanas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¡Muy bien! ¡Y Patia! ¿Cómo es el número 9? ¿Es difícil escribirlo? El número 9 es facilísimo de escribir. Parece un globo sujeto por una cuerdecita. Comenzamos arriba. Nos vamos hacia la izquierda, y vamos bajando y redondeando, después subimos y vamos cerrando. Cuando esté cerrado el globo, tenemos que hacer el cuerdecita bajando, bajando muy derecho Ya sé, sí. desde arriba, redondo, cerramos y bajamos Otra vez desde arriba, redondo, cerramos y bajamos ¡Es súper fácil! ¡Sí! ¡Es facilísimo! Desde arriba, redondo, cerramos y bajamos Desde arriba, redondo, cerramos y bajamos y ya tenemos un nueve que parece un globo con su cordel. Y Patia, ¿a ti te gustan los frutos secos? ¡Me encantan! Además son muy saludables y se conservan muy bien. Así es que es muy bueno tenerlos en casa y comer una pequeña cantidad cada día. Pues yo te voy a regalar dos avellanas y dos almendras. ¡Te regalaré dos nueces y dos castañas! ¡Muchísimas gracias! Contando, contando, me voy con mis frutos de otoño merendando. Chicas y chicos, ¿también vosotros los habéis contado? ¿Sabríais decir cuántos frutos secos Calculete y Numerilla me han regalado? Observad, pensad y acertad. Quien haya contado ocho frutos secos, acertó de pleno el final del cuento. ¡Hasta pronto! ¡Hasta luego, Hipatia! ¡Hasta luego, Hipatia! Queridas amiguitas y amiguitos, hoy hemos aprendido a contar con el número 9 y a escribirlo. Si os ha gustado, nos volveremos a ver en el vídeo del número 0. Estudiad mucho, jugad más y cuidaros! Escucha, chaval, chaval, no olvides suscribirte al canal si quieres con las mates acertar.